Bueno, ¿dónde estamos? En la provincia de Pontevedra. Concello de Nigrán. Bueno, Más o menos por ahí. Al fondo a la derecha. En el CE de Panchón. ¿Y nuestros alumnos? ¿Por qué son especiales? Son especiales como cualquier otro. Solo necesitan ser escuchados, entendidos y, sobre todo, aceptados. Somos especiales porque nos gusta divertirnos trabajando con los alumnos. Y además somos muy, muy frikis.